La Tierra es un ser viviente. Hay ciertas ideas que formulan la posibilidad de que el planeta no solo albergue vida, sino que él mismo sea un ser viviente, por lo que muchos de los fenómenos inexplicables de la naturaleza no sea otra cosa más que la misma Tierra expresándose. Esto podría ser tan solo una extraña hipótesis, pero hay sucesos que nos hacen tomar en cuenta esta posibilidad. Y si fuera así, quizá tendríamos que entender el lenguaje de nuestro mundo, ya que sería un gran misterio el entender sucesos que nos causan asombro, inquietud o incluso miedo. Tal es el caso de lo que estás a punto de conocer. La voz de la Tierra Si la Tierra fuera un ser vivo como los organismos que conocemos, muy posiblemente tendría una voz y pudiéramos adjudicarle diversos sonidos de la naturaleza como tal, pero hay algunos sonidos tan extraños e insólitos que no se les ha encontrado explicación, como las llamadas arenas que retumban y rugen. Uno de los misterios mineralógicos más famosos de África son las arenas retumbantes de la montaña Jebel Nose de la península del Sinaí y las arenas rugientes del desierto del Kalahari en el sur de Botswana havel Nogos significa montaña de la campana, ya que en sus empinadas faldas hay varios bancos de arena, y uno de ellos, la Cuesta de la Campana de Zitren, emite sonoros retumbos cuando se desliza la arena. Sus extraños sonidos fueron descritos en 1889 por el investigador H. Carrington Bolton como un tono musical semejante a la nota más grave del bajo de un órgano como un tono trémolo. Aún no se conoce el mecanismo preciso que causa el sonido, pero el banco de arena que se desliza rápidamente parece vibrar más bien como el diafragma de un alto parlante. Las arenas rugientes del Kalahari se localizan en un terreno alargado lleno de dunas de arena blanquecina hacia el sureste del desierto y producen dos tipos de sonido. Uno es el famoso rugido que se escucha cuando las arenas son impulsadas por una fuerza ascendente, y el otro es un zumbido cuando se deslizan lentamente por las pendientes. Lo más alucinante es que incluso muestras de estas arenas llevadas a Pretoria en sacos rugían si estos eran inclinados con fuerza cuando estaban medio vacíos, pero si se dejaban abiertos, el rugido se interrumpía después de varias semanas. Este es solo un caso misterioso que ocurre en el mundo, de naturaleza desconocida. ¿Pudieran ser estas las voces de la Tierra? Quizá una de tantas que emite, pero aún hay otros fenómenos intrigantes. Un organismo vivo también se compone de agua, y el planeta tiene cierto porcentaje de agua dulce y hasta un 71% de agua salada. Pero, ¿la Tierra también tendrá una especie de sangre? La sangre de la Tierra. El 22 de julio de 1955, Ed Mott reportó un suceso inesperado en su casa de Wall Street en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Eran las 5.30 de la tarde cuando de pronto comenzaron a caer gotas del cielo de color rojo. El líquido no solo tenía un color extraño, sino que además se encontraba caliente. Ed miró en el cielo una gran nube del cual salía una protuberancia oscura de donde salía la lluvia y caía a su alrededor. ...y encima de un duraznero que tenía en su jardín. Las gotas que caían en su cabeza, brazos y manos... ...comenzaron a producirle un profundo dolor... ...como si de agua hirviendo se tratara. La lluvia parecía sangre. Era algo grasosa y pegajosa al tacto. Y al día siguiente, Ed Mott... ...descubriría que su duraznero se había marchitado... ...el pasto se había secado... ...y las frutas habían quedado completamente descompuestas... Varios representantes de la Fuerza Aérea visitaron el lugar del fenómeno y tomaron muestras. Sin embargo, si descubrieron algo, se lo callaron, y la naturaleza de la lluvia siguió siendo un misterio. La gravedad pudiera ser otro fenómeno que la Tierra provoca en su naturaleza como un organismo viviente. Pero hay otras fuerzas que parecieran sobrenaturales, aunque pudieran ser parte del mismo tema que estamos tratando las manos de la tierra existen relatos árabes que hablan de montañas mágicas hechas totalmente de calamita a la que se adhieren todos los objetos de hierro hablamos de montañas magnéticas a las cuales también se refirió el erudito egipcio claudio ptolomeo en el siglo II después de cristo él mencionó una montaña en medio del mar en el lejano oriente cerca de las islas de los sátiros la cual estaba hecha completamente de calamita su presencia era letal para las embarcaciones que pasaban cerca de ella, porque sus propiedades magnéticas atraían todos los clavos y objetos de fierro, lo que provocaba que se desarmaran y hundieran. Estas montañas parecen no ser tan solo una fantasía. También el escritor chino So Sung, del siglo XI, dejó documentado que en promotorios y penínsulas de la costa actual de Vietnam, había varios montículos de calamita, cuyas propiedades de atracción desprendían las cubiertas de hierro de los navíos extranjeros que pasaban por aquellos lugares. Sin embargo, en nuestros días, no se tienen registros de la existencia de este tipo de montañas, islas u otras formaciones de dicha piedra. Por lo que aquellos relatos debieran haber hablado de las montañas que por alguna circunstancia quedaron sumergidas en el mar, quizá a placer de la misma tierra como ser viviente. ¿La Tierra tendrá cabello? Quizá pudiéramos pensar que todas las áreas forestales hicieran la parte de lo que sería cabello como una protección del cuerpo pero hay un extrañísimo caso donde la Tierra formó algo similar a cabello humano de forma misteriosa. Cabello de la Tierra En 1848 la revista Scientific America publicó la nota de un violento terremoto ocurrido en Chantibun, al este de Tailandia, el 13 de mayo de ese mismo año. La nota decía lo siguiente. Durante el terremoto, del suelo salió de manera espontánea una especie de cabello humano que creció en casi todas partes. En los caminos, campos y montes, los cabellos eran bastante largos y se mantenían de forma vertical adhiriéndose con firmeza al suelo. Cuando se trató de limpiar todo este insólito montón de cabello, se le prendió fuego y los cabellos se retorcían tal cual cabellos humanos y su olor era igual. Lo que hizo pensar a quienes los encontraron que en verdad eran cabellos que surgieron de manera repentina durante el terremoto. También se sabe de informes de cabello de terremoto en otras partes de Asia. Algunos de ellos han sido identificados como fibras que pudieran ser parte de alguna planta o árbol, pero en realidad su origen e identidad siguen siendo un gran misterio. Hemos visto que el planeta puede emitir sonidos, crear cabello como el humano, inverosímil magnetismo e incluso lo que pareciera ser sangre, por lo que podemos preguntarnos si el planeta también pudiera tener ojos, sería difícil señalar cuáles serían estos. Pero si los pensamos como los ojos humanos, entonces a lo largo de la historia hemos tenido varios ejemplos. Los ojos de la tierra. En diversas partes del mundo y principalmente en Europa, se han podido captar fortuitas formas en las nubes que hacen temblar a cualquiera al notar que los ojos gigantes observan desde el cielo. Es claro que todas las formaciones son fantásticas para idolias, pero... ¿Por qué no pensar que el mismo planeta pudiera plasmar este tipo de forma a voluntad? ¿Será que el planeta nos ve a los humanos como plagas? ¿El planeta será un organismo vivo como lo hemos planteado en este video? Sé que los misterios presentados como partes del cuerpo del planeta solo es una fantástica idea, pero no por eso dejan de ser bastante enigmáticos. El planeta quizá no presente órganos ni facultades como los humanos, pero creo firmemente que a su manera, en realidad sí es un organismo vivo que tiene mucho por mostrarnos. Quizá en otro video volvamos a abordar este tema con diferentes evidencias y misterios, pero por el momento me gustaría saber cuál es su opinión. Déjenme su comentario, suscríbanse a este canal y compartan el video para que pueda traerles más información como esta. En la descripción de este video les voy a dejar dos enlaces de dos videos que subí en mis otros canales. Por el momento me despido. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente video.